tequila, o sea, no tiene nada de otro mundo pero es bastante rico, por si no sabían hacerlo, tenían alguna duda. Mi número está en la página de internet de, que la pueden encontrar en Instagram, en caso que quieran hacer un curso. Personalizado una no vez es que termine esta situación, lo puedo venir acá y, y, y luego información Esta parte es de es bien sencilla. en tequila, cheque de lección. Y eh, le hechas borrador cortas limón de pica, pueden hacer los limones naturales, lo la experiencia es que si no te pica los en el coche. y la sal. Y acá tienes tú un sencillo y fácil de hacer un, un trago, un cóctel. el limón, la sal, la, el limón la la función de abrir que la papila gustativa y el tequila, al tomarlo con el tequila, te va a dar probablemente hambre. Entonces con la sal tú, la la sequila. Entonces la sí. Tú ves el último y te tomas. Al cero y después. Y eso se queda. Adiós.